En la costa daurada catalana hay un total de 17 campings, lo que la convierte en un lugar atractivo y familiar para los turistas. No, camping. No, camping. ¿No? Pero elegir el establecimiento ideal para tus vacaciones puede resultar un reto. Camping Paradise en Berga de Mar. ¡Al laico de la playa! Es el establecimiento peor puntuado en todas las webs de reseñas turísticas. Por el puente Pilar eh, siempre vengo cada año. Con opiniones y comentarios tan insólitos que atraen la atención. Mm. Y el brote de Salmonera de 2015. Una movida, vamos. Hoy, en Informe Tarragona, conocemos las instalaciones y los trabajadores de este peculiar alojamiento. Claro <risa> que trabajo, yo soy auxiliar de servicio. Bienvenidos a Camping Paradise. ¿Qué clase de actividades podemos hacer por la zona? Bueno, tenéis el agua de diversión aquí al lado y la playa 20 minutitos andando. ¿Y podemos hablar con alguien del camping? Ya lo estás haciendo. Soy el recepcionista los fines de semana. Mm, bien. Bien. Hola, soy Dick Luis y soy el recepcionista los fines de semana. Un poco el jefe en realidad. Los fines de semana. Esto hay que cambiarlo. Sí, las he visto, albóndigas. No, el microondas del, del camping no funciona. ¿Cómo? Siempre hay gente que reserva en el último minuto y se queda sin sitio donde dormir. Nosotros siempre tenemos espacio, ¿sí? Eh, sí, sí, camping paradise. ¿Por aventura? No, no vendemos tickets. Claro que trabajo! ¿tú? Yo soy auxiliar de servicio. ¿Camping parada? ¿Quieres ir al camping? ¿Camping? No, camping no. no. Yo hago arreglillos de todo tipo, electricidad, agua, bueno, lo que salga. Bueno, lo mejor de lo mejor. Este es top, que tenemos que venderle. De todo, de todo. Mira, piscina tiendas, eh, de todo. Y las clientas están contentas, yo estoy contento. Depende, hey, hey, hey, tienes que mirar a los ojos. Mira, yeah. a los ojos, a los ojos. ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se llama usted? Domingo. Domingo, Domingo mejor porque descansa siempre. <risa> Camping Paradise, like. en verga además. Mucha gente no sabe dónde, dónde estamos concretamente. No, esto es porque aquí no se puede entrar. O sea, aquí, aquí porque lo tengo que arreglar. O sea, pero ya, ya lo arreglaré. Toma ahí, Cristiano Ronaldo. <risa> Toma, remedio. Yo le robo es cualquier bueno. cosa a los guiris que hay por ahí por el campi <risa> y nos echamos una paellica, ¿sí Venga. va muy bien, Venga, ¿eh? Muy bien, Camping ¿no? Paradise, ¿eh? No se olviden. Venga, hasta luego. Tú tienes que estar avispado, tío. Tienes que estar avispado. <risa> camping Paradise, hermano. Al ladico de la playa. Yo pues estoy en la playa. Estás durmiendo en el suelo, hermano. Te vienes con nosotros y si no te gusta, pues te vuelves. Sí, loco. Venga, vamos. No, no, no, no, no, no. Aquí, aquí. Adelante. No Esto es hoja de pino, cae mucha, hay un pino detrás. No, no soy de limpieza, soy recepcionista. Esto hay que quitarlo. Lo, lo siento, hermano, por favor. Es, es para que se rían las primas. Sol, playa, primica. Va a preguntar algo más o no? No hay agua. Para el jueves de Pascua siempre me ha hecho buen tiempo. Antes estaba mucho más gordo. Por eso vengo aquí al camping a hacer vida sana. Todo caliente. El tinto, algo de picar, la play y el fifita, no me falta de nada. ¡Gol! ¡Toma! cero Por el puente Pilar siempre vengo, cada año. Carlos, Carlos, ¿me recibes? ¿Qué es lo que es, hermano? ¡Crave! ¡Pero cuánto cabe a esta gente, hermano! No lo sé. Fin del mensaje. Stams. Oh, yes, yes, yes, yes. One second, ¿eh? One second. One second, sí. Macho, esto es no una postal de toda la vida. No, ¡Qué tío! Bueno, esto del camping lo hago lo, los veranos. Eh, aparte, tengo muchos proyectos. De lo que quiero ser en la vida de verdad es un productor musical. Productor de música. Este fue a mi cole. ¿Eh? El de amarillo, el de atrás. El de Pepe? One euro. ¿El de Pepe? One euro. perfecto. Perfecto. Es igual. He probado el café, pero no me gusta. Este chocolate está muy bueno. Quiero o no, tengo empleados a mi cargo. Los sábados y los domingos. Y tengo que intentar que me respeten. Maldita, ¿cuánto tiempo? Ya sabes que aquí te recibimos bien. ¿Es que no tenéis uniforme? Sí, pero se me ha mojado y prefería, prefería no enseñar el torso. <risa> ya, mejor. Eh... ¿Qué no crees, hermano! ¿Qué pasa, maldita? ¿Qué eh... <coughs> Carlos, hay que ir al chino. Han quemado otra bandera de España. Mejor trae dos que se acerca a San Juan. Y píllame unas lenguas. Y tú píllate otro monster o algo que. que estás empanado. Oh. Ahora mismo voy, jefe. ¡Ay, una cosa, Luis! El mes pasado me enviaste a Diez al parque. Este mes quiero el doble. Sí, sí. Confío en ti. Claro. Todo el mundo recuerda a la diversión por el accidente del. Splash toboggan mortal. Mm. Resulta que un pavo salió disparado y e hizo splash contra un árbol de este camping. Creo que habían unas flores en memoria de este chico. Bueno, ya no están. Y el brote de Salmonera de 2015. ¡Lo sabía! Se nos han colado. ¿Qué es lo que es, hermano? Unos listillos que se nos han colado. Vamos a repartir, Carlos. Se van a cagar. De vez en cuando hay que hacer una rondita para ver que todo esté bien. ¿Qué, Yui? ¡Vamos a repartirlo! Pero espérate, que estoy hablando. Carlos, cuando esté hablando con los clientes, no te rías, porque si no, no me toman en serio. A ver, Yui, es que era gracioso, sí. tío. Igual. ¿Otra, vez? Otra vez no, tío. A ver, dos adultos y dos niños. ¿Dónde están? ellos desde el niño bueno bueno que, que sepáis que mañana se os cobrará un suplemento eh suplemento ¿Dónde podemos marihuana la única hierba la del suelo no hay hierba exacto vamos <risa> Pudres esperaba con la carita empapada que llegases con rosa. Sito, quita la música. ¿Y usted? Que la quite, quita la música. ¿Quieres un fanfur? Sito. Esto lleva el plástico. Esto lleva plástico. Esto no se puede comer. <risa> ¿Quién te ha dado permiso para hacer esta barbacoa? Carlos me vendió un vale para toda la semana. ¿Pero qué te voy a vender de qué, pamplinas? Las barbacoas solo están autorizadas en las zonas habilitadas. Carlos. No me jodas, Luis. Cristina me deja hacer barbacoa. Me da igual, Cristina. ¿Quién trabaja hoy? No me jodas, José. Cristina me deja. Que ter... me comen los cojones, Cristina. Carlos, pilla la play. Ay Vamos a viciarnos. A ver, que Luis no es mal recepcionista. Y bueno, le faltan tablas, ¿no? Entre semana está esta chica, Cristina. Ella es mucho más organizada. Y bueno, lo lleva todo un poco más controlado, pero no es mal chaval, Luis. Bueno, en esta zona se lía mucho en verano. Está el Summer Beach Festival Costa Daurada, el Sound Electro Music Experience y el Beach Summer Berga de Mar Festival. Mis amigos están de fiesta ahora. Yo no puedo porque trabajo los fines. Mira, una nota de audio. puto Guille. Eh, mi apodo es Mion porque en la graduación de la ESO tuve un accidente sin querer en los pantalones. Ya ves, al menos tengo la ESO. Carlos, Carlos, Carlos pasa por recepción, por, por... favor. No estaré aquí trabajando para siempre, claro. Cuando tenga dinero ahorrado, me pillaré la switch y me pegaré unas viciadas que te cagas en casa. No tendré que salir en meses. Sito, tengo que quedarme aquí otra vez. Traigo esto. ¿Eh, ¿La parrilla? No puedo, Sito, tío. ¿Quieres un tinto? Vale, un poquito. Un cabrón macho. Joder. ¡Cago en el cuero! ¡Me ¡Me sigo en el cuero! Toma, toma, toma. ¡Me en el cuero! ¡Me la en ¡Me sigo el el ¿Qué es esto la puta madre Luis de los cojones la puta que lo parió este pendejo de mierda ¿cómo, cómo puede ser que sea tan inmundo? tan inmundo ¿podés ser de dejar todo así? me cago en la concha de flora No, ¿qué uh, Hablame bien primero! ¿Qué querés? He ¿Qué querés? Hablame bien! Hablame bien! Yo ¡No entiendo nada! ¿Qué ¡Qué ¿Qué? ¿Qué?